Es un honor, <risa> un placer grandísimo para nosotros tener en este set eh, contienda electoral 2020 a esta eh, enciclopedia es de la enciclopedia política también. y del magisterio. Pero en este momento queremos eh, ver cuál es su opinión, cómo ha cambiado todo en la República Dominicana, qué tiene de nuevo este proceso electoral... 2020 dentro de la pandemia del COVID 19 la maestra Luz Selene Plata Buenos días Buenos profesora. días Buenos días Mi querida profesora Cuánto agradezco esta invitación eh, a mi querida maestra siempre será la maestra tu acompañante verdad sí. eh, una joven que ella es enciclopedia también no, no, eh, no me, eh, falta, eh, doña Luz, me falta, señores, me eh, falta. Con ustedes que eh, voy a aprender y con ustedes eh, yo estoy aquí para disfrutarme todo esto. Pero es historia. que quiero, desde aquí, eh, convocar a nuestro Dios para que la República Dominicana en el día de hoy se engrandezca con el proceso electoral y, y, por, y por cada trillo de la República Dominicana esté transitando el Espíritu Santo. Esté Amén. transitando Amén. ciudadanos conscientes Que sepan lo que van a hacer Esta República Dominicana eh, No es de un sector ni de otro Somos dominicanos todos Y como tal eh, La dominicanidad La civilidad eh, Nos lleva A que cada uno dé Lo mejor de sí eh, No diríamos eh, eh, es, es Ese afán eh, lleno de vanidad, de lucro, nosotros como educadores, yo sé que eh, también ustedes eh, procuran el bien común, la hermandad, la fraternidad. Este es un día eh, muy especial. Eh, la República Dominicana eh, de hoy tiene una canasta llena de cosas buenas, de cosas buenas, por lo menos si yo regreso y me y, y pienso cuando yo era estudiante y en el año 1959 ingreso al liceo Ercilia Pepín, había ahí un palpitar, eh, eh, unos silencios que hacían murmullos también contra la tiranía trujillista. Sí. Y la juventud de esa época, eh, me incluyo yo, eh, fue, diría, diría amenazada, teníamos un grupo eh, cultural, de, de teatro, de lectura, y entonces ahí dijeron, están en una casa equivocada. Saquen esos muchachos de ahí. Estamos en la casa del doctor Ángel Liz, que fue el primer presidente de la, de la, la Junta Secretaría. Central Electoral. Un ciudadano que fue masacrado, que les trajeron las uñas, wow. que su familia eh, tuvo que sufrir demasiado, y yo lo viví porque me sacaron de esa casa Cuando mandaron el mensaje a mi casa Están reuniéndose los comunistas En la casa de Ángel Liz Yo no había oído esa palabra Ni la conocía tampoco Entonces hago este, este, pequeño, este pequeño Esta pequeña escena La recreo Porque vernos hoy con que usted le puede decir a cualquiera lo que sea, no importa eh, que sea el presidente, que sea el vicepresidente, que sea un funcionario, la gente se expresa, puede expresarse. Entonces, eh, todo mi esfuerzo, todo mi espíritu está dirigido a eso, a que la democracia en este país funcione, no una democracia de cartón de que se expresa, no, no, no en las mismas acciones de los ciudadanos y sobre todo de los que presiden, que los que dirigen. Tenemos que, que dar ejemplo. De tal manera que nosotros hemos pasado por ese periodo de Trujillo y toda la década de los 70 fue una década también muy difícil porque todavía era un proceso de destrujillización en el que estábamos. Cuando se produce ya el regreso de los exiliados y llegan los partidos políticos acá, cada uno de esos ciudadanos, Peña Gómez, Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, todos, todos esos líderes de esa época sufrieron bastante, sufrieron bastante. Pero Manolo Tavares Justo los de 14 de junio que estuvieron también acá las luchas estudiantiles todo eso nos lleva a nosotros como dominicanos y, y como, como nordestanos a tener un respeto un respeto por esos líderes y esas personas que hicieron esfuerzo para que nosotros hoy pudiésemos trillar un camino de democracia Digo democracia, aunque todavía está imperfecta, muy imperfecta. Sí, todavía nos falta un poquito. Eh, de ahí que tenemos que corregir muchas cosas, pero es un asunto de educación, es un asunto de un proceso del tiempo. Entonces, eh, ¿qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Que cada vez que pienso en esa juventud dominicana que se inmoló, cada vez que pienso en las luchas de los, de los grandes líderes, cada vez que, lucho, que pienso en Ercilia Pepín, en Salomé Doña de Enríquez, en todas estas mujeres también que han trabajado por la educación, y se nos presenta en estos momentos la palabra modernidad, y esa modernidad es buena, pero tiene un disfraz también, un disfraz que compite con la escuela nosotros queremos que desde la escuela se forme el ciudadano de manera tal que el escenario que se está dando hoy en la República Dominicana no sea un mercado vulgar eso es preocupante sí. eso es preocupante entonces eh, no queremos entrar por respeto al aspecto político, pero en la en lo general, nosotros necesitamos personas, okay. uh -huh. sean maestros, profesionales de diferentes áreas, eh, los sacerdotes, los pastores, que todos veamos que esa modernidad conlleva una solidez de valores. Así es. bueno, ahí estaba el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, ...en el ensanche naco... ...la élite de la República Dominicana temprano está ahí... ...y temprano ¿Y como temprano? debe ser... ...que vayamos a votar temprano... Que ...maestra, usted habla de la votos. modernidad... Exacto. ...con permiso de Carmen... La, ...esa modernidad es, es... ...ciertamente... ...medio peligrosa porque... ...de la tiranía... ...hemos pasado prácticamente... al libertinaje... ...la libertad... Se, le, ...se nos está yendo de las manos y no hay respeto ni siquiera para la figura del presidente donde se le dice ladrón al, al primer dominicano no se respeta la figura del presidente y si consultamos las redes sociales es una especie de estercolero lo que estamos viviendo ¿no es demasiado ese exceso? es un asunto de educación, de educación. y además la prevalencia eh, de los medios ya, en sentido general, no solamente lo de comunicación formal tradicional, sino también lo virtual, eh, está afectando, afectando bastante. Eh, hay normas, hay normas escritas de comunicación, pero no todavía no se, no se respetan. Y entonces, eh, a veces por asunto de rating tuve unos personajes y unos personajes que ¿Qué, qué son qué que, que realmente son repugnantes sí. son repugnantes está y está entonces baja, en, baja, baja estas líderes, de, en estas líderes en estas de todo tipo a veces eh, queremos acercarnos a ellos y estar cerca de ellos por asunto de ganar también nosotros imagen mm. todo eso hay que irlo hay que irlo corrigiendo eh, hablar de, de los sistemas democráticos y de la historia de la República Dominicana es pensar en la reivindicación también de la mujer, cuando doña Abigail Mejía, que fue eh, una de las pioneras para el ejercicio del voto, para que las mujeres hoy pudieran votar, incluyendo también al. Hablando precisamente de eso, ¿todavía le falta a la mujer para alcanzar una cuota pareja con el, con el hombre? Porque todavía está por debajo del 50%. Bueno, el hablar de cuota es de des, desde mi juicio ya una discriminación. ¿De Eso debería sí. ser normal. normal. Es. Ciudadanos, ¿50? ciudadana, 50-50. Normal, normal. Desde que ejercen y que casi 30, casi 40, casi 20, ya te están discriminando. Porque no hay razón. Entonces hemos ganado espacios en ese sentido. Pero quiero referirme también que el asunto democrático, eh, la democrática, los, los procesos democráticos, eh, no, no se pueden dar como si fuera eh, en el espacio muy liviano como un algodón. La democracia de un país eh, tiene que estar fundamentada en el reconocimiento de los derechos ciudadanos y además la dignificación del ser humano que pueda tener todos los bienes necesarios para la subsistencia y estas carencias de los pueblos latinoamericanos y este mal manejo en la administración pública fíjate eh, la pandemia ahora cómo se vio la, la falencia en, en, en el proceso o sea requiere, democracia significa equidad participación e inclusión de los ciudadanos uh -huh. el derecho al empleo al trabajo a la vivienda a la salud a, a tener un, eh, un país eh, prospectivo con proyectos que la gente tenga esperanza pero es muy difícil para mí eh, hablar así como al vacío sin una sustentación así la es. sustentación tiene mucho que ver con cómo se dirige el país ¿Quién dirige el país? ¿Cómo lo dirige? Porque eh, en los, uno de los acontecimientos más importantes es esa apertura y es también la posibilidad que tienen todos de que, por ejemplo, la educación primaria sea universal, la secundaria sea universal, espacios para el desarrollo de la tecnología. Eh, de manera que, que un país sea democrático y ejerza la democracia significa que la educación ha sido fuerte que hay civilidad que hay eh, respeto, hay justicia eh, aquí hay mucha discriminación a veces todavía una persona quiere quiere lograr algo y le dicen hable con fulano hable con Mucho fulano cabildo. siempre tiene que haber un intermediario para tu poder recibir eh, un, la un, una acción que es propio de tu que es tu derecho que debía hacer. Ya o sea, todos es. esos rezagos tenemos que irlos superando. De tal modo que por eso ustedes ven que yo he asumido siempre eh, una actitud. Eh, antes trabajaba mucho en lo social. Hasta que alguien me dijo lo que tú regalas hoy, mañana está la necesidad aún más grande. Así lo es. que se necesita es tratar de tener gobiernos responsables. Y que administren adecuadamente De manera que yo Dentro de un rato Me voy A votar Para, darles, mismo. para darle ese empujón Que necesita el país Necesita enrumbarse por, por, mejores, por mejores senderos Si me preguntaran ustedes Ahora ¿Está conforme con lo que pasa? No, no estoy conforme ¿Por Siempre Siempre se necesitan y, y y hay diríamos unos estilos de gobernar que nos afecta a todo y, y yo que sufrí tanto que Rey lo sabe porque él es joven pero eh, de conoce no, eh, la historia, nosotros, conoce nosotros, la historia. Eh, nosotros en todo ese proceso de los años 70 mi casa fue allanada más de 27 veces y lo que había en mi casa eran dos educadores, dos personas que luchaban por la libertad. De 67 días mi esposo en solitaria. ¿Eh? Pero William Mieses fue eh, eh, muerto en, en la cárcel de aquí. Y, y Abraham Vargas y tantos y tantos y tantos muchachos que cayeron. Entonces, cuando uno ve actitudes antidemocráticas en este momento desde las esferas mayores eh, tenemos que todos que detenernos eh, no es que este partido ni que es el otro yo estoy, yo estoy hablando un asunto eminentemente patriótico así es que, que yo soy una persona y escúsenme la particularidad que me pueden decir eh, te vamos a poner en tal sitio y si tal cosa, yo no trabajo por puesto nosotros y los ciudadanos que tienen concepto cívico asumen un ideal luchan por ese ideal y lo empujan ah, sí. no por, el, por, lo, por, lo por lo que me van a dar señores no, por eso es que la exhortación cívica la educación cívica hoy es que voten y voten bien, no voten porque le van a regalar entonces vamos a que hacer no compren el voto, que es un votar. delito un mensaje final, hay mucho dinero para comprar votos no sé, fíjense la persona que está no sé. llamada para ir, para a perseguir para los delitos está con coronavirus eh, la que nombramos recientemente para eso uh -huh. eh, pero entonces, mi exhortación es que cada delegado que cada persona cada jefe de, o presidente de mesa asuma las cosas con la normativa, Así es. Eh, ajustándose a la ley, a la normalidad, a, a lo que es normal, sí. al protocolo normal. Y entonces yo sueño con que cuando termine este día y termine este proceso y cuenten, yo pueda estar aplaudiendo. Gracias es, a la gracias, maestra de Plata. Un placer inmenso que haya compartido con nosotros Gracias. estos minutos en esta cobertura total. Contienda Electoral 2020.